Hola, soy Tim. Esta es la segunda de una serie de lecciones que te ayudarán a aprender a tocar la guitarra. En esta, te enseñaré dos nuevos acordes y algunos rasgueados más. También aprenderás a leer diagramas de acordes de guitarra y tocarás una progresión de acordes sencilla. Antes de empezar, deberías usar el afinador de GarageBand para asegurarte de tener la guitarra afinada. Para aprender una canción en la guitarra, es útil tener los acordes por escrito para ayudarte a recordar cuáles debes tocar y en qué momento. A la música escrita se le llama notación. Existen muchos tipos de notación para la guitarra, pero vamos a empezar con uno muy fácil de entender, el diagrama de acordes. Un diagrama de acordes es una pequeña imagen de un acorde. Si sostienes la guitarra así, con el clavijero apuntando hacia arriba y mirando el diapasón, verás cómo el diagrama de acordes se corresponde con la guitarra. Las seis líneas verticales son las cuerdas, de izquierda a derecha, mi grave, la, re, sol, si y mi agudo. Las líneas horizontales son los trastes, el más grueso, arriba representa la cejilla. Los puntos indican dónde colocar los dedos. Para mostrar el acorde de MI aprendido en la primera lección, hay un punto en el segundo traste de la cuerda LA, otro en el segundo traste de la cuerda RE y otro en el primer traste de la cuerda SOL. Los números dentro de los puntos indican con qué dedo se pisa cada cuerda. Por tanto, para el acorde de MI usamos el segundo dedo o corazón en la cuerda LA, el tercer dedo anular en la cuerda RE y el primer dedo o índice en la cuerda SOL. Una O sobre una cuerda indica que ésta debe tocarse al aire sin pisar ningún traste. Por tanto, el acorde de mi tiene al aire las cuerdas mi grave, si y mi agudo. Si ves una X sobre una cuerda, significa que esa cuerda no hay que tocarla. La sílaba sobre el diagrama de acordes representa el nombre del acorde. En este caso, mi. En GarageBand, Puedes ver los diagramas de acordes que estás tocando. Los diagramas de acordes se muestran con líneas verticales que dividen la música en grupos de cuatro tiempos, los compases. Toquemos algunos compases del acorde de mi aprendidos en la primera lección. Con el mismo rasgueado abajo, abajo, abajo arriba, abajo arriba, mientras vemos pasar los diagramas de acordes y los compases. Uno, dos, tres, cuatro. En estas lecciones usaremos mucho estos diagramas para saber qué acordes tocar y en qué momento. Ahora vamos a aprender dos nuevos acordes empezando con sol. Como el acorde de mi, el de sol que veremos también se llama abierto porque contiene cuerdas al aire. Empieza colocando el segundo dedo en el tercer traste de la cuerda mi grave, así. Recuerda mantener curvada la mano. Presiona directamente hacia el mástil de modo que la punta del dedo pise la cuerda justo detrás del tercer traste. Ahora pone el primer dedo en el segundo traste de la cuerda La y estira el tercer dedo para pisar el tercer traste en la cuerda Mi aguda. Las demás cuerdas se tocan al aire. Ahora, con la púa o el pulgar, rasguea todas las cuerdas. Si el acorde no suena bien, puedes intentar varias cosas para mejorarlo primero asegúrate de que la guitarra esté bien afinada ninguno de estos acordes suena bien en una guitarra desafinada ahora asegúrate de pisar las cuerdas con fuerza suficiente si no las notas pisadas cerdearán o ni siquiera sonarán pero no te excedas o la nota se desafinará y los dedos te empezarán a doler mucho antes de lo que sería normal Además Comprueba si estás estirando las cuerdas hacia arriba o hacia abajo al pisarlas. Después, asegúrate de que los dedos de la mano izquierda no toquen las cuerdas adyacentes, lo que hace que suenen así. Pulsa las cuerdas una a una para asegurarte de que suenan bien. Toquemos cuatro compases del acorde de sol con el mismo rasgueado. 1. 2 3 4 El otro acorde que vamos a aprender se llama DO. Pon el tercer dedo en el tercer traste de la cuerda LA, el segundo dedo en el segundo traste de la cuerda RE, y el primer dedo en el primer traste de la cuerda SI. En el acorde de DO se tocan todas las cuerdas, salvo mi grave. Por tanto, cuando rasgues, empieza hacia abajo desde la cuerda LA, dejando fuera el mi grave. El diagrama de acordes de DO muestra una X encima de mi grave para que recuerdes que no debes tocar esta cuerda. Asegúrate de que el acorde suena bien, igual que hiciste con el de SOL tocando cada cuerda por separado para comprobar el sonido. Empieza con la cuerda La. Ahora toquemos cuatro compases del acorde de Do con el mismo rasgueado. 1, 2, 3, 4. Hasta ahora hemos estado tocando el rasgueado de la primera lección así. Abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora practiquemos el acorde de sol con un nuevo rasgueado. Va así. Abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. Toquemos juntos algunos compases. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. Aquí tienes otro rasgueado para practicar el acorde de do. Es así. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Toquemos juntos. 1 2 3 4 Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Dedica un tiempo a practicar ambos rasgueados hasta que los toques cómodamente. Utiliza el botón de ciclo en la parte inferior de la ventana junto al de Reproducción y selecciona los compases que quieras practicar. La sección se repetirá una y otra vez. Muchas veces es mejor empezar lentamente. Puedes usar el regulador de velocidad para ralentizar la velocidad mientras practicas. Eso sí, asegúrate de volver a la velocidad normal antes de seguir con la lección. Si activas el metrónomo, escucharás un clic que te ayudará a mantener el tiempo mientras tocas. Una vez que te sientas cómodo con ambos rasgueados, puedes unirlos de este modo. Abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. Después, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Toquemos usando un acorde de sol. Y recuerda que puedes repetir estos compases una y otra vez empleando el botón de ciclo. 1 2. 3, 4, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo arriba, abajo, arriba, abajo. Una progresión de acordes es una serie de acordes tocados en sucesión. La mayoría de las canciones se construye a partir de una serie de progresiones repetidas. Algunas son cortas y sencillas, mientras que otras pueden ser muy largas y complejas. Empezaremos con una progresión sencilla que usa los acordes de DO y SOL. Primero, probemos tocando una vez al principio de cada compás, tocando cada acorde dos veces, así. DO, 2, 3, 4. DO, 2, 3, 4. SOL, 2, 3, 4. SOL, 2. 3 4 Toquemos juntos 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 Sol 2 3 4 Sol 2 3 De nuevo 2 2 Sol Una de las cosas más difíciles de tocar una progresión es mover los dedos entre los distintos acordes. Intenta que los movimientos entre do y sol sean lo más suaves y rápidos que puedas. Pero ten paciencia y no te frustres. Con un poco de práctica diaria, comprobarás que moverte entre los distintos acordes se irá haciendo mucho más sencillo. Puedes tocar la progresión de acordes con los nuevos rasgueados aprendidos en esta lección. Empieza en do y toca dos compases así. Abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Después sol igual. Abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora toquemos juntos. Sigue la notación para saber dónde estamos. Uno, dos, tres, cuatro, dos, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo. abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Son abajo, arriba, abajo, abajo. Abajo, abajo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ya estamos preparados para tocar la canción de esta lección. Yo la toco con el rasgueado abajo, abajo, arriba, abajo, abajo. Pero tú puedes utilizar cualquiera de los que hemos aprendido. Recuerda que es mejor empezar lento e ir aumentando la velocidad poco a poco. Avanzarás mucho más si usas una velocidad lenta en la que puedas tocar correctamente todos los acordes y ritmos. Diviértete y cuando creas que los acordes y rasgueados de esta lección ya te suenan bien, pasa a la lección 3 para aprender más.